Fumada para mí, en plan imposible. Imposible que yo haga eso y jamás lo haré, ¿no? En el campo no he pescado. No, pero es eso, yo lo pasaría mal. Pero wow, es jodido, que no, yo no no sé, tío. Hay peña que es cierto, que se come, hace. Eso no lo hago yo ni de coña, gente, ni de coña lo hago yo. El man pasa de mí, soy tan minúsculo que dice, bro, eh, papá, digo, paso de tu culo, man. Eh, easy, eh. Se ha puesto cheto. LOL, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol. ¡Qué guapo, bro! ¡Eh! En los tentáculos, gente ¡Eh! Increíble Vale, ¿no? Ahora ¡Qué guapo! No el combate, tío No me jodas que voy a tener que ir por aquí Gente, guapísimo, gente ¡Eh, vale! ¡Wow! Increíble ¡Let's go, eh! ¡Qué guapo, tío! Está chulo el, mo el modo de pelea, tío Está muy chulo ¡Son tres vidas! ¡Uh! ¡Casi me caigo, eh! Uf. Vale, en el ojo. ¡Wow! Increíble. Y yo pienso… Eh, ¿Pero qué coño hacéis? <ríe> yo, literal. Me estoy eh, retando a que eh, busques algo eh, Algún eh, campo eh, con un estanque y allá haya pescado. Eso sí, hombre, eh, tiene que haber algo, ¿no? Eso no comer, es abusar. Yo no me como nunca el cerebro de las gambas, tío. Literal, me da cosas. ¿eh? ¿Cómo que no? A ver, sí, es cierto… Es cierto que en algún estanque… ¡Buang! Dará la posibilidad de que te puedas encontrar algo para pescar, pero os lo juro que me comería antes cualquier cosa, tío. O sea, literal, en plan... Hasta un cui, que me dan pena, me comería hasta un cui, tío. Un cui, me comería antes que... O sea, literal. Que hay peces y yo que dan un poco de cring, imaginarse, yo qué sé, a la hora de quitarle las escamas y yo, o sea, literal. Eh, terrible... Es que me, me daría como cague, tío. En plan, no cague en sí, sino pena por el bicho que me estoy le estoy descuajeringando, ¿sabes? La vida. Aunque esté muerto, ¿sabes? Yo las gamba ni las miro. <risa> Literal, yo gamba. Gamba sí como, pero tienen que ser fritas. a es la condición, drago, te lo prometo. Porque ya no me las como de como cuando era chico ni de coña. En plan, ya cocían, no Porque me da un poco de cosa, eh. Yo en plan. No sé, me da cague, tío. Cague no, en plan escrupo, escrupulino ¿no? Mierda, no llego. ¡Guau! ¡Wow! Increíble. Podré darle y todo al. Ok. A ver en qué, qué tentáculo le puedo llegar a tirar el grab, ¿no? Espero que os esté molando el juego, la verdad, a mí. Este estilo frenético de jugar eh, me, me parece guay, me parece bastante chulo. Yo sé, yo no sé eh, cómo comerla. No te preocupes, Nicole, pero eso también porque no has estado. No has estado de pequeño a lo mejor en contacto con ese tipo de cosas. Ni te rayes. Que se las peleé Cuando fuimos al chino con Balta, le peleé yo las gambas. Y Nicole mirando las gamba en plan, ¿cómo pelo esto, ¿sabes? Y yo, hostia, verdad, claro. Si no ha visto una puta gamba eh, en, en toda la vía, literal, ¿no? Qué gracioso, tío le digo, te tienes que comer todo menos la cola, literal, incluso la cocina de ese mug, ¿no? Que se puede llegar a comer así de ese modo, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, a mí, yo que sé, es el olo también, lo de... ¡Hostia! Que no me había dado cuenta que era... ¡Uah! Si no está Álvaro, eh, Para darme... Eh, darme... <risa> dármela Lista, no me la como será La pistiña, la pistiña, pero es eso, es normal y lo que ha hecho Draco, por ejemplo, yo soy capaz de comerme la cabeza, Nicole, pero estoy seguro que habrá muchos de nuestros padres que se coman la cabeza a la gama y, no, literal, incluso de los cangrejos, como he dicho yo, eso los cangrejos tampoco me gusta nada el sabor, lo prometo, en plan uh. probé una vez delicia de más de pequeño y la vomité, gente. O sea, literal, entre el terrible pota que le, le planté a mi madre, pobrecilla. Porque la mezcló con mayonesa, tío. Me cago en mi vida. Gente, ahora sí que sí, ¿no? Ya, ya le sé, gente. ¡Qué guapo el modo! ¡Hostia! Increíblemente, Troll. Dios, me he partido las piernas. Lo de Vive, eh, que no has visto, eh? la gamba. Es mayor, cada Drago. Pero a ver, la gambilla en sí... Eh, o sea, por allí tiene que haber por narices, no Nicole? O sea, tú se lo preguntaste a tu madre. Tiene que haber, en verdad. Las pescaderías vas a ver, son terriblemente caras. Eso también es decirlo, Drago. Las gambas son muy caras. O los, los calamares típicos de ahora de las navidades... Literal, mi hermano Draco. Tres, tres calamares te salen veintitantos euros treinta, eh. Fuera de coña. Súper duro, tío. Y si se compra a lo mejor una, un mes antes... O sea... Coño, me... Uf. Si lo compráis dos semanas antes de Navidad, va a playset. Pero como lo compré en el momento, tío, eso es un hervidero, bro. O sea, se pasa un y parte de otra, tío. Por lo menos, lo que yo pienso, claro. ¡Eh! ¿La cagué otra vez? Uf, casi, eh. Uf. ¡La cago otra vez! ¡Me cago en la leche! Que no controlo, tío Ahora sí Vale, la cabeza Ya Uff Me llega justo, ¿eh? Justiño, diría yo, ¿eh? Sí las hay, pero yo nunca eh, Jamás he comido eh, nada de marisco El olor no me gusta Y poco eh, a poco eh, estoy aprendiendo a comerlo Es eso, el olor fuerte También es una de las cosas que le iba a decir a Drago Por ejemplo El olor que se te queda en las manos Después de haber comido gamba es eh, muy fuerte, literal. Pero es cierto que a lo mejor después de cocinar, ¿sabes? Un pescado eh, huele totalmente diferente. Yo sé que, por ejemplo, mi madre odia, odia odia preparar el pescado. En plan, por el olor que da. El lo mejor dicho, freírlo, ¿no? Yo solo comer, eh, Comerlo. Al horno está rico. O sea, incluso, por ejemplo, una dorada al horno está rico. Lo que pasa es que venimos a la misma. Son caros, tío. Te lo prometo, Draco. Eh, no sé cuánto le saldría a mi jefe allí en el restaurante, pero bueno, porque a lo mejor lo traía, ¿sabes? De él, de, su, de sus hermanos y tal, tío. Bro, ¿cómo cojones llega allí, man? Pero déjame Vale, última fase, gente Uff Uf. Qué guapo, tío Uff ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No! Cordero, el cordero, el cordero también, mi hermano Draco mí, eh, Yo creo que mi madre ya no prepara cordero por mi abuela o sea, cuando falleció mi abuela ya eh, no se prepara cordero, tío. Pero mi abuela siempre en Navidad el cordero a punta para. Que no está mal, eh. O sea, lo que pasa es que yo no, no sé, como me, me rayo a la hora de ver... No sé, como previsualizo al animal, tío. Literal, soy poco cazador yo, ya lo sabéis, demás. Soy, soy un pájaro, ¿no? Papá, digo, un pájaro en sí, tío. Me da cosillas, pero está muy rico el cordero. Uy. Y con una salsa, a lo mejor al vino y cosas así, en piñón, está riquísimo, Draco, te lo prometo. Los piñones sí, tío, le da un flow increíble a todo, eh. Tía, no llego otra vez Uf. Gente Madre La estoy sufriendo eh oh, Opa Let's go Opa Let's go Ahora sí que sí, gente Es la última fase Y matamos a este gran bicho tío Qué guapo ¿eh? Epa Let's go oh, Círculo Los controles son Entre facilillo y difícil ¿eh? También decir Vale Yo cuánta huerta me da dado eh, yo. Más huerta O sea, más huerta Que el tonto lapis. Vale Ahora Let's go Gente, le sabemos. Qué guapo, tío. Me mola el colorío que tiene a la hora de matarlos, tío. Papá, modo eh, vegano. O sea, mi, mi, madre, mi madre siempre me dice, tío, padre, por parte po, vegano yo, pero si es que la verdad no me sabe literal. Como hay un ese Naruto poderoso, aquí estamos ya. Está guapo, en verdad, el juego, tío. Un momento, ¿por qué está eh, ¿Por haciendo esto? eso? ¿Por qué eh, sigue? Eso es raro, es como una azura. ¿no? no sé si os acordáis un juego de play que había. The Play 3 y 4 Asura, eh, bro, algo así, tío Es como, ya me entendéis Los 100.000 puños de Asura son flipantes Y me recuerda a ese prototipo De eh, alienígena, de, de bicho, ¿no? Qué guapo, tío A la gambá, eh, no las mato eh, Pero eh, a una Esa eh... o finícula de gigante sí la mato Esa eh. o finícula, ¿qué es, eh, Draco? O sea, una Oye, tío, una morena Eso tío, hay gente que come morenas, tío Increíble Torturadora. Me estoy cargando a los... ¡Qué guapo! eh. Me reventó, picha Bien, por el 14 ahora eh, Seguiré ¿Qué pensé? ¿Cómo le va el papa grande ese fanzero tupo pues mira, traje el solar ash eh. Está muy guapo, la verdad Está muy bonito el juego, tío como una escalón más o menos Chia, Eso me da... Eso me da un... Dios ¿Sabes? Eh, tiene que ser súper cartilaginoso. Y a la boca tiene que ser súper cartilaginoso, hermano. Uh. <risa> Todo lo que sea así, cartílago. Uh. O peña que se come un tiburón, loco. ¡Wow! No wey. No wey. ¿eh? Típica cosa, no come tiburón y te crecerá el pito dos centímetros. No, gracias. No quiero cosas cartilaginosas. Uh. O peña que se come la, las jellyfish, tío. Lo la, la dirá, las medusas, tío. Increíble, ¿eh? Pensaba que se llamaba Ego. Eh, e iba a decir, eh, Ego, no, eh, ¿eh? No es de los guardianes de la galaxia, volumen 2. Sí, sí, es de ese, ¿eh? Pero es un poco así, ¿eh? Incluso. Está guapo el move. Eh, pero combina fancero tú, eh, of de Colossus e incluso, por supuesto, un poquito de God of War, que es lo que me gusta. Me, me llama la atención, tío. O sea, me, me, creo que me queda poco, ¿eh? ¿Qué, buscar al hijo, estas preguntas... Encontrar un en elijo. A darle, ¿no? Casco, papá, eh, que estoy cenando y me ha venido a la mente que me estaba eh, comiendo una escalopendra. Perdón, Draco, que aproveche la cena. Es que literal, ha sido muy gráfico y yo por lo mismo, eh, o sea, literal. No puedo todavía cambiarme este traje, sufrí mucho daño, ten cuidado, increíble. Y que aproveche, leña. seguro que está comiendo eh, su bueno cenando y rico Me cago en la leche. Ya me queda poco para ir al balón, gente. Voy a ver si me deja cambiar. Tengo ganas de buscar, o sea, ¿cómo cojones busco otro traje, tío, en este juego? He buscado piececitas, ¿no? Ese recún, eh, por favor, un poquito de. Eh, usted me friega al suelo, niño. O eh, yo te doy eh, avellana, no ese. Un poquito de cacahuete Y eh, Tú me dices, escúchame, dame mano de comida, ¿no? Hijo puta, dame, dame comidilla, ¿no? <risa> el fucking Raccoon, tío. Nos marchamos, gente. Voy a buscar a otro, eh, a otro fucking titán de estos, tío. A la cosa es: ¿dónde estoy? En plan, eh, en YouTube. Es que me parece bonito el juego, como para no, para no meterlo, ¿no? Básicamente, está chulo, tío. Me parece guay. En plan los bosses y tal, no todo el mapa Pero por lo menos el mapeado de, de lo que Viene siendo el juego en sí, es bastante guapo Algo soft, intentaré meterlo Todo de una, ¿no? Vale, el aquí Gente, se viene, se viene nada Ese bicho paso ya uh -huh, let's go. Vale, ahora sí que sí Vamos a darle, a ver ¿Dónde nos marca el man? Eh, vale, vale, vale 400 metros, esa parte de allí Bro, ¿y eso? Qué guapo ¿Tengo que seguir por ese hilo? ¿Para eso era? No me jodas Bro, este es aéreo ¡Qué guapo! ¿Esto qué es, tío? ¿Voy a pelear contra ese bicho en el puto aire? Hermano, se le pira la cabeza Es como que tiene un puto planeta En fin, vamos allá ¡Guau! <risa> wow. ¡Qué guapo, ¿no? Este es el checkpoint Guapísimo, gente ¡Hostia! A ver ¿Cómo cojones me engancho a él, gente? ¡Hostia! ¿Eh? Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Tiene gravedad cero, ¿no? Puedo qué guapo el bicho, a ver si veis si veis el sitio ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! A ver dónde cojones podemos engancharnos Porque nos tenemos que enganchar sus patas y no sé dónde todavía Vale, vale, vale Ya lo, lo comprendí, lo comprendí, lo comprendí Ok, ahora, ¿no? Ahora, ahora es la mía, ¿no, cabrón? Ah, no me jodas que tengo que ir, hostia Increíble, vale Vale, vale, vale A ver Los tentáculos, la parda la parda la parda las patas Vale, bueno, me voy corriendo, gente Espero que no me dé ahora, eh Me ha reventado, tío Interesante ¿En el culo, tío En el culo no me puedo enganchar el bicho En la cabeza No puede ser Vale No me, no me va Me ha dado Hostia, la madre que le parió Vale Ok Plan B Explorar sus debilidades De una Voy a explorar sus debilidades, o sea, sus debilidades, pero del tirón Vamos a verlo Ponte en rojo Mamá huevo. ¿Puedo atrepar por su mano? A ver si me deja trepar por su cuerpo ¿Me deja? No me deja, no me deja, ¿eh? Kinder, ¿cómo estamos campeón? ¿Cómo va, por supuesto, este miércoles y cómo hay el puente Ese Kinder bueno eh, y grande Con el carne ya, tío, increíble ¿eh? Bro, no me deja Hola la madre que le parió, va, me va a matar otra vez, ¿no? Uf, vale, ahora, ahora, ahora, ahora ¡Eh, espérate, espérate, ahora ha salido ahí algo Tengo que esquivarle el golpe, ¿vale? Ok, ok, vale Tengo que esquivarle, oh, oh. Vale Hostia La madre que le parió, no llego ni de fly que ese ¿eh? O sí ¡Uah! qué complicado Vale, vale, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo Cuando me haga el ataque, él va a tener la mano ahí, eh aquí jugando eh, Minecraft con mi brother este hermano, que grande, tío, este Kinder, qué alegría. Me encanta, por supuesto, que cuides también de tu hermano, tío, es la polla eso. Ahora de caso, eh, lo, lo valorará muchísimo. Y muy bien, campeón, estuve grindando puntillos en Fortnite, eh, estuve valorando y ahora estamos en el Solar Hash, que es un juego que me está gustando muchísimo. Eh, la dinámica que tiene muy parecida a Chamos de Colossus, de Play 2. Y, por supuesto, también, en este caso, a God of War, ¿no? Me mola. Muy colorido, es lo que me, me llama mucho la atención, ¿no? De este juego. A ver si lo hace, ahora lo va a hacer. Que está súper guapo y me gustaría finalizar con un poquito De Skyrim o de Isaac, ¿no? Si me da tiempo, claro, yo creo que sí que me da tiempo y demás Tengo una horita para matar al bicho este Y al siguiente, que creo que es el final ya del juego Hostia, bro, como me dé Como me dé el me rayo, tío Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, ahora sí que sí Pum, pum eh, Lo tengo que hacer rapidísimo, gente, ya, ya sé que sí Voy, voy de una Voy de una uh. Joder Mierda, ese no me lo hago Pues oh, sí, Dios, qué potra, ¿eh? Vale, el ojo De mis... O sea, coño Vale, con paciencia, gente Con paciencia Eh... Oh, ¡Hostia! Casi no le doy, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? El recorrido del bicho, ¿eh? Oh, vale, vale, vale Ese sí es el ojo Vale, tengo que hacerlo tres veces más Y me alegra saber que está yendo bien el puente, campeón Ese Kinder, tío Maldita purga radiactiva, ¿eh? ¿Vale? Qué puta paranoia de juego Y qué pasada tío Al mismo tiempo Me, me, me está molando muchísimo se está volviendo más débil Ajá, más weight, ¿no? Ángel, muy buenas tardes también, campeón ¿Cómo estamos? Eh, ¿Cómo va, por supuesto, este 5 mi, con flow? Ah? ¡Ah, no encuentro, no encuentro, no encuentro! Increíble Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora ahora. Let's go, let's go Pero cole, cole, cole Vale, vale, vale Oh, no me ha dado tiempo, gente Ese eh, Ángel, ¿cómo estamos, campeón? En el Solar Hash, un poquito ¿eh? Juego Indie me está sorprendiendo para bien, ¿eh? Para bien Está despidiendo el 2021 eh, Básicamente con un flow bacano, ¿eh? Ok, ahora es la mano izquierda eh, Vamos, vamos, vamos, si me da tiempo Hostia, pues no me da tiempo, gente La madre que le parió, increíble ¿eh? Pero está muy apoteósito Me mola, me mola A ver si me da tiempo ahora, gente O oh, cole vale, Hostia, la madre que le parió What the fuck is going on, bro Amazing, vale, me voy a quedar un poco aquí eh, Salgo ya rapidinho Vale, ahora sí que me tiene que dar tiempo, ¿no? O me debe de dar tiempo de una manera u otra, vale Vale, vale, ok Hostia, ¿cómo? A la otra pata debo de ir Hostia, cómo para darme tiempo Joder, eh vos se nota que estoy llegando al final del juego, gente ¿eh? Ahora me mata ¡Uuuh! Vale, me ha dado tiempo No sé ni cómo me ha dado tiempo Pero increíble Mierda, sus patas me reventizan Vale, le doy Ok, me voy a por la otra pata Tenemos que partirle las patitas Boom eh, Vale Boom eh, Ok Boom eh, Ok, ok, ok eh, Ahí, ¿cómo cojones? Vale, RB Ok le metemos, le metemos para adelante, gente, de una. Vale. Qué guapo, tío. Vale. Oh, oh. Mierda, este no llegó, ¿eh, gente. Hostia, llegué de milagrito, ¿eh? Joder. ¡Pua! En el último segundo, bro. Amazing, en el último. ¿eh? Alguien que sepa de Minecraft. Eh, ¿Qué puedo eh, poner en mi casa? En tu casa, campeón... Yo no entiendo mucho, ¿sabes? Yo no, no soy tan pro como vosotros, pero eh, en tu casa, literal, eh, si puedes incluso eh, hacerte la mina abajo, sería la clave. Campeón Kinder. Creo que... ¿Tiene miedo? O sea, ¿tiene miedo de mí? Pero en sí también ponte una, eh, una eh, maquinita de esta de DecoCraft. Eso viene bien, realmente. Viene de putísima madre, el DecoCraft. Eh, también puedes puede meterle, ¿no? Millones de, de, de, de cofres, realmente, campeón. Eh, kinder sería lo bajo... ¡Uh! ¡A la cagué, eh! Justo estoy decorando la casa Que gacho está Cali Sensei Pero es eso La máquina del decocraft Con los tintes Para poder hacer la decoración Que queráis dentro de la casa Última última fase, gente Del boss Hostia, la cagué No pasa nada Hostia Nada, no me da tiempo, eh No me ha dado ni tiempo A visualizarlo Pero también puedes tener Incluso tu propio vuelto, ¿no? Eso siempre lo hago Yo por lo menos me hago Una casa mina Una casa mina Bastante facherita De una, ¿vale? Tenemos que salir rápido Como me ve pues me ha dado, ¿eh? casi ¿eh? Vale, no sé si me va dado el tipo Necesito focalizar dónde cojones sale no Estoy en eh, creativo eh, Para ver si eh... Por eso quedaba eh, bien la casa eh, Que quiero poner, qué grande Yo el creativo nunca lo he utilizado, Kinder Para que veáis, nunca, nunca San Nicole sí, eh, alguna vez que otra lo he utilizado Pero yo nunca lo he utilizado O sea, es como un God Moon, ¿no? Gente, tengo que... Hostia, está aquí ¡Ah! Qué mala suerte, gente ¡Ah! Putadón, gente Era, Es una de las manos, ¿no? Estoy en un mundo eh, plano O sea, terraformado ya y todo Increíble Eso es lo más, es lo más gordo, ¿eh? Realmente, quitaros del medio eh, Todas las malas hierbas Todo el sitio en sí Tengo una ganas de empezar a Minecraft otra vez de nuevo Increíble Os lo prometo Muchísimas ganas tengo Vale eh, Me va a dar el ataque aquí Ok Me voy a la mano, gente tengo que, tengo que ganarle ya, tío Tengo que ganarle Este bicho está agonizando, gente Vale, la última ronda eh, ok eh, No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Uah, La otra mano, la otra mano, la otra mano No llego, no llego, no llego, no llego, no... Uah, no llego gente Puta, don terrible, güey? Amazing, eh Mierda, me desintegro, tío Para... eh, Es normal, en plan, es normal que esté así indepotente En la última ronda La última fase, a ver, quiero, quiero hacérmelo ya eh, Vale, de una tengo que correr rápido Cole, cole, cole, cole, cole, cole, cole Cole, cole, cole, cole. Uf. Vale, vale, vale, para, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro Son las patas, son las patas, gente, solo tengo que pensar las patas Ah, me queda un trillado La madre que te pare, Uf, a tiempo, gente Qué otra tenía ahí Recupero, eh, recupero, gente, recupero timing, recupero timing Llego, llego, llego Vale, la otra mano, ¿no? Ok Ok, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí boom eh, Ok, la otra pata, let's go Ahora, RB, o sea, ya estaría, ¿no? Hostia, pues no estaría, gente Muy fácil, me parece a mí, ¿no? ¡Qué guapada! ¡Hostia! Increíble uh, La última fase es terriblemente dura ¿eh? He de decirlo también ¿eh? Increíble Vale, me haces el ataque, no me lo hace, ok tengo que, tengo que priorizar, me he quedado un poquito atascado Ahí, gente You feel the fear Ok Coño Coma, coño Vale, vale, vale, llego, ok tengo que ir rapidillo, tío, tengo que ir rapidillo Vale, son solo dos impulsos y llego y demás Pero es que tengo que ir con flow, eh, con flow bacano, gente Vale Vale, le vendría este y el ojo, ¿no? Ah, no, me queda uno, hostia Ahora sí que sí el ojo, le meto Vale, viviendo el tiempo, ahora sí, eh Ahora sí, gente Vale, dos Uf. Joder, wow Vale, lo hicimos, gente ¡Hostia, pues no! Bro, ¿dónde? Me ha baiteado, pero terrible, ¿eh, gente? ¡Opa! ¡Let's go! Eh, ¡Uf, joder, eh! ¡Hostia! ¡Ah! ¡No! Increíble Se me ha invertido en el momento clave, tío Guapísimo, gente ¿No me vas a dar? Se me ha dado ¡Hostia, pues no me ha dado, gente! La madre... Vale, vale, vale, es largo, eh, ya más o menos Lo tengo memorizado, gente, como es, lo tengo más o menos Memorizado, cada vez lo haré más rápido Y más y más rápido, de una Guau, eh. ¡Wow! hostia qué putada que me haya, Uf, pillado en el medio eh. Vale, me queda esta mano no Y ya estaría, no, me queda, no, la siguiente Vale, de una RBB, aquí, le metemos Por aquí, le metemos un ping Le metemos chun eh, le metemos Street Fighter, boom Aquí, eh, mejor Meter el bush al final, gente RB Ahora me cambia la dirección Me vengo para acá Vale Ese ya lo he recuperado antes Este Llego de, de más, ¿no? Este de aquí Va a ser más complicado de todos, ¿no? O sea Es complicadillo ese, ¿eh? Vale Más o menos estaría Qué guapo, tío El boss, ¿eh? RB, gente Llegó tu final Garrapata, mamut Increíble Guapísimo, tío Qué guapo Complicado, ¿eh? Contra menos complicado La última fase sobre todo otra vez, ¿me vas a decir otra vez estás aquí tú, eh, mamá huevo? <risa> Sabía, ¿eh? Qué guapo path, and You will, suffer. You will like me, ¿eh? Mochi. a la verdad, ¿qué juego es este? Solar Haas, campeona Salió Emochi el día 3 de este mes De diciembre, está bastante, bastante chulo Estoy casi al final Me falta un boss y finalizaría eh, el juego Son 6 horas aproximadamente de gameplay Si se hace medianamente, ¿qué? Son 6 horillas Está muy, muy chulo Muy colorido eh, Se parece a chavos de Colossus Por el tema de algo minúsculo como mi personaje Bueno, la, la piba que yo llevo Oh, se me abrió la puerta esa ya Del tirón eh, y mata a bichos eh, totalmente gigantes Al mismo tiempo es como una roller girl Lleva unos eh, patines en línea Y tenemos que ir haciendo este tipo de cosas Que es lo guapo, ¿no? Eh, que los bichos en sí no son bosses que se maten al espadazo Son como timings y como, no sé, eh, púas Que tenemos que ir destruyendo Hasta llegar al ojo para impactar, ¿no? Un, un, un daño eh, crítico ahí y reventar al pibe, ¿no? Está muy chulo Y me queda muy poco, pero lo traeré en YouTube Porque me parece un juego bastante increíble, ¿no? O sea, por lo menos a mí eh, un juego indie así de ese palo Me mola muchísimo es nuestra mayor prioridad <risa> Pobrecilla, el personaje principal Vale, voy a ver si me puedo equipar un traje nuevo, gente A ver No puedo, tío, todavía, qué puta Hoy he estado todo el día eh, podando olivos y todavía eh, me quedan como 60 olivos Y eso... ¡Wow! 60 putos olivos, ¿eh? En verdad, eh, como, como no eh, cuiden los olivos, se enferman rápido, campeón Kinder. Eso es lo malo. Y hay que echarle los, los putos pesticidas a esto. Básicamente para, eh, como ya sabéis, eh, alejar, ¿no? A los típicos purgones de mierda, que siempre son bastante jodidos. Se nota cuando disfruto un juego, porque soy como un niño pequeño lo siento, ¿eh? También el, el, la euforia, mucho diré yo, tío. Pajigo, el juego no es para tirar cohetes, bro. Pero me está gustando muchísimo, realmente. Me está gustando mogollón por, por el simple hecho que me recuerda a Chavos de Colosso. Y me parece triste que no pueda jugar a Chadón de Colosso a no ser que encuentre un emulador de Play 3. Y lo veréis un poco mal. Eso es lo que me raya. Porque para la Play 5 está Shadow of de Colossus Remake. Pero no está para Steam. No está para nada de eso. Ni de, ni de coña. Gente, qué guapo. Gente, se viene el final del juego. ¿Dónde tiene el pincho, tío? En el pecho, ¿no? En la mano, será como el otro boss Que necesitamos que nos pegue primero Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está Gente, ahí está, hostia oh. Vale, del tiri Increíble, qué guapo, tío Hostia, pues no tenemos mucho tiempo, gente Guau, ¿eh? wow, ralentiza, que flipa ¿eh? O sea, este, se va a notar, este bicho me va, Este bicho me va a costar lo suyo ¿eh? Fuera de coña, este bicho me ha costado lo suyo, creo ¿eh? oh. Es que ralentiza La zona, gente Ralentiza la zona, que flipas, eh. Vale, esto es RB seguro. RB lo sabía. Eh, RB, vale. Me piqueo para abajo, gente. RB otra vez. Un... Hostia. Oh, joder. Vale, RB. Eh, RB. Vale, ok. Fácil, ¿no? Bueno, me cayó la boca, me cayó la boca. Porque a lo mejor la última fase es difícil. A lo mejor, a lo mejor... Eso es lo mejor que sabe. ¿Qué? ¿Me está desafiando, compadre? ¿Lo que era el Wolfa. Ah? Churra. Yo te hago aquí una virguería, compadre. Te hago un Noscope 360 que KJ Clay de Tani, Literal, ¿eh? Vamos a buscar la mano. ¿Mano o pata? La pata, ¿no? De una, tiene que ser la pata. Esta pata. ¿Me dejas subir por aquí? ¡Hostia! A ver. ¡Allí! Joder, no me he dado cuenta, gente. Joder, maní. Joder, qué guapo, gente Uf. Vale, estoy jugando un poco por intuición, ¿vale? Por intuición, en plan reflejos e intuición Solo eso, ¿eh? No estoy viendo nada Ahora mismo de dónde cojones está Pero estoy pulsando RBA en todo este momento Bro, me ha hecho la pichulío, Me ha hecho la pichulío, No llego, no llego, no llego Esa, Ese cambio en perspectiva no me lo esperaba, gente Ese cambio en perspectiva no me lo esperaba ni de coña ¿no? Vale, tiene que agachar la mano Ahora, ¿no? Qué guapo está el boss, tío Vale, ahora Qué guapo está el boss, gente. Estoy flipando con el boss, que... Vale, bien rápido, ¿eh? Vale. Más o menos ya lo tengo memorizado. Más o menos. Más o menos. Al principio sí, claro. RB. Eh, L1, RB. Ok. Pum. RB otra vez. Eh, a todas para adelante. RB. Vale, aquí atrás. Ese era el que. Este, este ese es el cabrón. Uf, a la madre que le parió. Casi. Bro. ¡Wow! Nada, ¿eh? O sea, tenía ya el, el tercer punto ahí Reventante, bro, vamos a darle, gente Se viene, ¿eh? Ojalá un bicho de esos es, eh, Los botellones de la... Pero imagina, vaya fiesto, escúchame Morbi, yo me, me meto dentro del bicho este ¿eh? De una, es que lo que me mola, tío a Los chavos de sus pegándote con el bicho En plan, moviéndote por su cuerpo, tío En plan, que el bicho sea algo que te dé pena Porque realmente parece que estás matando algo que bueno está, eh. Jodido, ¿eh? Vaya fiesta madre mía Imagínate todo el Nelson aquí subió de una como si fuese una farola en plan. Vaya, vaya persona tan rara, tío. Ese chaval, tío. Ahora que, que caigo. Vaya persona más rara, tío. Es que lo he visto como un mono, ¿sabes? En plan, un filaica like mono, ¿sabes? Ese man es un mono, tío. Puto Nelson, tío. ¿Esto saldrá en YouTube, Nelson? Espero que no veas este gameplay nunca en tu vida. Espero... <risa> Especial dedicación, bro. A esos canis de pura cepa de monte tío. Me cae muy bien. Le he quitado todo to el hierro al asunto, ¿sabes? O sea, la frase del móvil ha quitado todo el hierro al asunto de una. Increíble. Parece que está debilitado, tío. Me da pena este tipo de bichos, loco. En plan, parece que lo. ¡Hostia! Va a caer ahí. Qué gachón, tío. Qué gacho, tío. Fucking al tío. Hostia, maní. Me lo pone fácil. O algo, bro. Esto va a ser difícil, eh. Hostia. ser y cantar, ¿no? Bueno, me callo, no hablo muy alto. ser y cantar, entre... Qué guapo, hermano. Qué guapo, bro. Mole tus huevos, loco. Mole tus huevos, moreno, compadre. Hostia. Uf. ¿RB? ¿No? ¿RB? ¿Sí? ¿RB? Sí, let's go, RB Flipate ese cambio de, de plano ahí, bro oh, oh. Es de decir que he tenido suerte, eh Joder, hermanito Vale Qué guapo, tío Mil diez, bro Mil diez, hermano Que soy un, un flipado Oye, Yo siempre hice un juego, tengo que terminarlo en directo os Lo prometo, o sea, por cojones Hermano, ya estamos en el final, o sea, nos pelearemos con esta hora. La luz en tu ojo es insoportable. Me he cargado todos sus bichos, tío, sus homúnculos, ¿eh? Y ya te dije que no soy eh, tu enemiga, No quiero herirte. Ah, ¿Activarías las semillas de la? Me destrozarías. Ah, ah. ¿Cómo puedes saber eh, qué ocurrirá? No era la primera persona que lo intenta, ni la eh, primera en atormentarme. ¿Qué otra acción hay? Reportar este era es la única oportunidad que tiene mi mundo. Hostia. Ojalá fuera de eh, verdad. No sé cómo eh, fallar. Hija de puta, ¿no confía en mí? No puedes salvar a nadie, ni siquiera a ti misma. No me jodas. No me va a matar otra vez. ¡Eh, qué guay! ¿Hay un poco más de juego? Estaría bien eso, ¿eh? Hostia, ahora sí que me ha quitado... Eh, Eso no había pasado antes, ¿eh? ¡Hostia! ¡Eh! Ese es el Final Boy, gente Bro Pensé que había terminado el juego, qué guapo, menos mal O sea, si hay un poquito más de... ¡Qué guapo, hermano! El puto bicho Reventado, loco Qué guapo, loco, está guapísimo me recuerda un poco a Evangelio, a Pacific Ring ahí, pues son como Kaiju, ¿no? Increíble. Qué guapo, tío, el puto personaje. Digo, una máscara ahí, Kabuki, ¿sabes? Este puto personaje tan extraño que nos cuida, pero nos cuida mal. Pero <risa> <the Star -seed risa> el portal estelar está cerca de volver eh, a operar. Además, tenemos más recuerdos en línea. Estamos tratando de entenderlo. Alguien configuró eh, los capacitadores. Capacita Cap -cap -cap Capacitadores de energía del portal estelar Para que llegue a un estado de sobrecarga La lectura indica eh, firmas de vacío Mucho mayores a los límites oper operativos fijados ¿Eso qué quiere decir? ¿Podemos arreglarlo? No son buenas noticias, Rey Sería muy peligroso activar el portal estelar ahora eh, Ya no podemos encolazar el ultra vacío Como esperábamos eh, para liberar el planeta De la fuerza gravitacional Nuestra única opción es cerrar el portal estelar No, hemos llegado demasiado lejos Zid ¿Por qué alguien haría algo así? Puede que nuestros eh, registros de memoria estén dañados, pero parece que eh, quisieron usar el portal esteral para modificar la estructura del espacio-tiempo o algo así. ¡Qué guapo! ¿Alterar el espacio-tiempo es posible? ¿Podemos revertir eh, el tiempo de si activar el portal? En teoría sí, pero los cálculos neces necesarios para... Si es posible que esta eh, esta sea la única oportunidad que tenemos, eh, tengamos de hacer esto. O sea, como... ¡Ey! Bueno, antes antes del ultra vacío Antes de todo esto Tenemos que hacerlo Sabemos que tienes las mejores intenciones Pero eh, te arriesgarías a crear un un, c, un cisma e e increíble Wow Y en nuestra realidad Ten e Tenemos que Y e no ha dado tiempo boy. Vamos, una orden, LOL Muy bien Activando un protocolo de ajuste de portal esteral Procesando eh, asesoramiento de amplitud de fotones completo. Loco Asesoramiento completado. Procesando. Asesoramiento en Processing. condición temporal. Hostia. El Windows, ¿eh? Autorización del Windows, gente. Procesando. Sid, Se va la puta, no, ¿eh? Sistema crítico die. desconectado. Bucle de cálculo terminado. Hostia. Hostia. Sassandra, sigue sin dejarme. No sé qué hacer. Eh, esperar campeona es eh, raro. A lo mejor está bugueado. O... No creo que se te haya vencido el Prime. Obviamente tienes el, el icono, campeón. Es raro. Forward, Hermano, no me jodas, bro. Bro. Y eso, man. Qué sad, loco. Los bichos estos se van a la puta. Se van a la puta. Bro, qué triste, ¿no? Espero que no sea un puto juego triste, tío En plan, eh, no, no, ¿Qué me, ¿Qué me pides ahora, tío? ¿Qué me pides ahora, bro?